Buenas tardes, aquí nos encontramos en un, un apartamento de Luna Verde ya acabado eh, En este momento ya el apartamento sí se encuentra acabado definitivamente Está el mueble de cocina con unos adicionales Hay un, un desplazamiento, una reubicación de la zona de ropas hacia el fondo Una reja de seguridad paralema de amplitud con un muro divisorio está estucado pintado tiene cabina de vidrio templado en el baño enchapada en cerámica pedestal puertas de alcobas este apartamento es de, de 39 metros cuadrados esta sería la alcoba principal Metemos un closer de pared a pared. Baño para la alcoba. Enchapado. Es un mueble. Sería la otra alcoba. En el momento está poco ocupado. Pero bueno, aquí vemos un mueble que tenemos. eso es un estilo de apartamento clásico. Luna Verde Marinilla. Feliz tarde a todos.